Que somos después de todo esto Como lo intento pero no te entiendo Nunca logré verte feliz Será mejor que nos demos un tiempo Para saber si continuar con esto O mejor dejarnos ir te juro que intenté todo para que esto funcionara Te trataste de buen modo cuando por dentro lloraba Nunca quise hacerte daño, nunca quise que acabara Pero amor dime que somos porque yo siento que nada Cada vez que platicamos me duele tu indiferencia Parecemos más extraños que una supuesta pareja y Yo que pensaba que sería historia perfecta La que escribiría contigo pero no me daba cuenta y Que cada día que pasaba te volvías más distante y cuando y te llamaba, era más fácil ignorarme No sé por qué tú decidiste alejarte Sin mi amor te he dado todo y he jurado siempre amarte Pero si tú ya no quieres voy a romper mi promesa Solo aclárame que somos antes de hacer mis maletas Porque en serio me haces daño y tú no te has dado ni cuenta Que todo lo que fuimos se acabó al cerrar la puerta Y ahora que somos después de todo esto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 y es que no entiendo, ¿qué es lo que está pasando? Conforme pasa el tiempo, de mí te vas alejando. Ya no es lo mismo, aquí todo cambió. La niña linda y tierna, dime en dónde quedó. Pues hoy en día solo quedan recuerdos. Trato de actuar como tú pero créeme que no puedo. Porque la verdad a mí sí esto. Aunque ya no sé ni qué somos para hacerte honesto Pues pareciera que no te importa Y si ya no quieres seguir ven y dímelo a la cara Aunque me duela lo tendré que aceptar Solo dime la verdad y no me confundas más Pues ya no te veo feliz Y no sé si sea mejor estar contigo o sin ti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 decir verdad ya no sé ni qué somos simplemente parecemos extraños y lo mejor lo mejor es decir adiós